Buenas tardes amigos de youtube Seguro de Rubonera. Bueno eh, Voy a hacer la continuación del video del otro día Sobre consejos o pequeñas cositas a tener en cuenta en el invierno Me he distraído con, con la niña Y he perdido un poco el hilo Y me he olvidado de especificar algunas cositas eh, Bueno, en el invierno El proceso de compostaje Y todos los procesos biológicos en general Se aletargan, se, se, se detienen O se hacen más lentos Por esto es importante más en los vermicompostores o compostadores que están en el exterior, mantener una alta cantidad de comida, no dejar de alimentar, para que aumente la temperatura en la masa y eh, eh, haya un ambiente favorable. Como van a ver en otros videos, que ya vol volví a comentar otras veces, la temperatura interna de la masa está entre 15 y 18 grados, que es óptimo para lombrices. En mi caso, lo tengo dentro de mi casa, la temperatura es baja dentro de este taller que tengo, pero la masa sigue... Eh, por encima de la temperatura ambiente en 4 o 5 grados y se ve una alta cantidad de reproducción lo que notamos sí es que hay, que hay una disminución en el consumo yo lo noto mucho porque tengo mucho material en la superficie no tengo lugar para agregar más entonces cosecho más seguido en el verano estoy cosechando cada 35 o 45 días y ahora estoy cosechando casi cada mes porque no, no, me, no me alcanza el espacio físico para, para echarle comida. Yo tengo el vermicompostor en este momento, aquí al lado mío, ahora vamos a revisar, eh, y tenemos que tener varios factores en cuenta. La humedad al ser invierno eh, se retiene más, no la no transpira tanto, entonces tenemos que tener cuidado con el agregado no de ciertas de, de agua o de eh, material húmedo, ¿sí? y estar atentos al exceso de humedad, más en aquellos vermicompostadores de cajas apilables, donde... Eh, se condensa y queda estancada en urbonera no es tanto el problema del exceso de humedad porque eh, la malla superior permite la evaporación. Respecto al olfato, esto de hablar de hablaba de. de, de estar atento a los sentidos. El vermicompostor no huele a nada. Nada entre comillas, ¿no? Es una especie de olor a, a, a humedad. a una pequeña fermentación. como si fuese eh, una sidra un campo con, con mulching, con hojas, que se están empezando a descomponer. Si, si ustedes abren las cajas, en el caso de cajas, o, o el vermicompostor y huelen fuerte, un olor fuerte a podrido, hay que buscar el foco, remover y sacarlo, puede ser una papa podrida, o lo que fuere, remover y mezclarlo con material seco. Lo mismo con el olor medio vinagrado El olor vinagrado significa pH bajo. Lo mismo. Aerear la zona, remover un poco, agregarle eh, seco y por lo general ya eso se soluciona automáticamente. Así que vamos adentro a ver cómo está urbonera. Vamos a abrir, como dijimos, mi compostador está, que explota. ¿sí? De la cantidad de alimento, tengo todavía varios potes llenos de alimento para echar, pero no tengo lugar. Así que esta semana seguramente cosecharé para hacer lugar, ¿sí? sacaré otros ocho kilos o más, tengo una invasión importante de mosquitas por todos lados, miren ¿Eh? miren la humedad que hay y hay muchas mosquitas lo que voy a hacer ahora uf, miren esto vamos a remover un poco el material para, por el hecho de tener tantas moscas pero miren, ya por la humedad brotan todo tipo de, de semillas lo tengo arriba, lleno casi ¿sí? aquí tenemos, miren naranjas, cítricos no enfoca. Espera un segundo, a ver. Ahí está. ¿Eh? Miren aquí. Lo tengo repleto de lombrices. Lo que vemos es que... No dejan de reproducirse. ¿Eh? Aquí unas naranjas, miren. Las na miren a la naranja. Está llena de lombrices. Y lo mismo... Abajo... Al igual que aquí, este limón, como siempre, lleno de lombrices, y debajo del limón también. Así que vamos a remover un poco aquí, y le vamos a agregar papel. Esto más que nada por las mosquitas que molestan tanto en superficie. Pero miren, miren lo que es, a ver si aquí podemos observar que hay mucha cantidad de lombrices. Bien, y como decía, tengo estos este instrumental Sí, la temperatura aquí, ambiente, marca 16 grados. Y como pueden observar, dentro del compostador estamos en 25, allá a, a, a 10, centímetros, 10 centímetros de, de, de la masa. ¿no? Entonces, hemos ingresado aquí, esto es pequeño, ¿eh? miren, es una palma. A 10, 15 centímetros de adentro ya aumenta a 10 grados la temperatura, que es óptimo. Así vamos a agarrar un poco de papel, como decía, para evitar las mosquitas y el exceso este de humedad superficial. Esto es espectacular, miren. He ingresado la semana pasada también cerca de 6 kilos de alimento. Se puede ver que hay mucha hierba aún sin descomponer, pero miren la cantidad de crías que encontramos es espectacular el olor es es, es leve es un olorcito si sí, un olor así leve a vinagrado a lluvia a tierra mojada ¿eh? si fuese otro el olor hay que preocuparse pero aquí no hay olor ni siquiera ni siquiera en las zonas donde están los cítricos, esto está hermoso, la verdad está hermoso, miren lo que es esto, ¿Eh? es espectacular. Bueno, esos son los pequeños consejos del invierno.